Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, jueves 5 de julio del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a ustedes por compartir estas dos horas de intenso trabajo hecha especialmente para ustedes. Gracias a Telenor también, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, la ballena jorobada y las playas blancas. También al Canal 14, que nos empalma con la novia de, del Atlántico, Puerto Plata.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 Gracias también al 1014 para todo Estados Unidos a través de Canán en diferido. Y gracias a telenor.com.do para todo el mundo. Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Muy buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Fulvio. Bien, hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias buenos a Dios. Días. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia emocional, que tanto necesitamos de esa inteligencia que él nos dote de inteligencia emocional. Agradezco a ustedes porque cada mañana nos sintonizan de 7 a 9 y han hecho suyo su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y como siempre, con un contenido exquisito para todos ustedes, de mañana y para todos. Que hoy vamos a tener aquí en la sección de Café Caliente a Raúl Monegro, vocero del Falpo, a raíz de los acontecimientos que han acaecido aquí en San Francisco de Macorís y también las proyecciones que tiene este movimiento popular en los días venideros. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy, esa débil onda tropical que está ubicada en la parte occidental de Haití y también los vientos cálidos que vienen del este y del sur oeste, del sureste, traerán como consecuencia pocas posibilidades de lluvia. La presencia del polvillo de Sahara en cantidades, en cantidades de 46 a 72 microgramos por cada milímetro cúbicos, esto traerá como consecuencia pocas posibilidades de lluvias y también mucha calor. Hoy va a ser mucha calor, igual que ayer, se han registrado temperaturas... Eh, térmica sumamente alta 39, 37, 38 inclusive hasta 40 grados se sintió la temperatura térmica en las localidades de Dajabón, Montecristi y Puerto Plata así que mantenerse con ropa ligera no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde porque ahí es que hay más intensidad de rayos ultravioletas y también vestir ropa ligeras ingerir muchos líquidos la Oficina Nacional de Metrología da seguimiento a, una, a un desorden tropical que hay por ahí, por las Bermudas, que se podía reagrupar y tiene un 70% de posibilidad de convertirse en ciclón tro tropical en las últimas 48 horas. Eso se le está dando seguimiento. También hay otro por las Bermudas que eh, está eh, con un 30% de convertirse en ciclón Tropical, ambos fenómenos, primero el, el de la Bermuda tiene poca posibilidad de convertirse, eh, eh, de causar daño por la posición geográfica donde se encuentra a nuestra geografía nacional. Sin embargo, la otra eh, depresión de zona de aguaceros en Cabo Verde, esa que tiene el 70% de posibilidades de agua de convertirse en ciclón tropical, hay que seguirle dando seguimiento porque en las últimas 48 horas eh, eso puede cambiar y girar antojadizamente como son estos fenómenos. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Recuerde ingerir muchos líquidos. Muchas gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo. Y... Estas recomendaciones son para que usted planifique o para que planifiquemos cada quien en su ámbito, el día y el fin de semana, porque también eh, tenemos un sistema de monitoreo realmente que ya es efectivo. No solamente es la del canto de, de los sapos la, de los macos en la noche. Y las ranas. La rana. La <risa> rana. Pero, ¿qué nos tiene producción hoy como voz Producción la hoy nos tiene. Eh, la noticia de lo que aconteció ayer en el ayuntamiento municipal, un, act un acto vergonzoso. Vamos a ver lo que producción nos tiene a nosotros presente. Escuchemos. Esos son grupos de... Se de, supone que son de que manifestantes, pero eh, fue a asaltar de una forma... De que el flu, bueno, manifestándose. Flu, al flu se le fue el flu. Bueno ya, ya, está listo. Ya, ya está listo, vamos a escuchar, vamos a escuchar. historia local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 y entonces hubo un exceso de parte de los militares y agredieron a compañero, incluso lo partieron. Y eso trajo entonces una reacción eh, de la misma manera que hicieron la policía de algunos otros compañeros, que se quisieron solidarizar con ese compañero botando sangre, que lo vieron eh, partido en la cabeza, como dicen. Y entonces reaccionaron. El colectivo de organizaciones populares, el FLU y las demás organizaciones eh, juntas de vecinos están aquí hoy pacíficamente, las autoridades reprimiendo a las organizaciones sociales populares. Miren la forma como han dejado el compañero Juan Joaquín. Ahí vemos los policías municipales armado con armas blancas. Ale y el gobernador, las autoridades, son responsables. Qué interesante esta, esto que está viendo el pueblo de San Francisco de Macorís. Porque aunque tuvieron la oportunidad, han tenido la oportunidad de, de conversar con la sociedad. Pero creo que es más que evidente que ellos entraron en turba. Y esa parte ahí yo no la, no la admito. Es decir, yo la repudio. Pero antes, para yo dar mi... mi mi consideración, vamos a saludar a Raquel que se integra. Buenos días hermano, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Buenos, buenos días, días. Raquel, un buenos un días. un placer como siempre compartir este escenario con ustedes. Saludos amables sí, televidentes y bendiciones para los que ya por nombre Antonio María, Zacarías, según la Iglesia Católica, hoy jueves 5 de julio es día de San Antonio María bueno, Zacarías. Bueno, Antonio María, Antonio María, María Zacarías. Antonio María. Felicidades en su día. Así es. Así es. Mira, es Raquel Fulvio y pueblo de San Francisco de Macorís. Sabemos que nosotros tenemos libertad de reunión, libertad de protestar, libertad de, de expresión de tránsito, y cómo no tener la libertad de ir a una institución a hacer reclamos, y a tener eso que ellos creen que era su derecho, el irrumpir de forma eh, como asalto una institución pública como es el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Pudiéramos estar nosotros en contra de Alex, de los regidores, de todo el que habite ahí en, en, en el Ayuntamiento como función pública municipal. Pero de ahí, a abrir las puertas, resguardadas por los policías municipales, entrar dando trompa y tirar una piedra hacia una oficina, que es donde resultan heridos el policía municipal, pero pudieron haber herido a otras personas y mujeres, damas que estaban ahí, como es la encargada de compra, como son la, el personal de apoyo, en la forma que entra, y precisamente ese que se ve en pantalla, es el primero que entra dándole trompa al policía municipal. Y tengo para decirle a mi amigo Juan de Dios, que los vimos entrar también, le va a resultar muy difícil justificar, miren a Juan de Dios, justificar una acción de este tipo, como que es parte de un derecho que tenemos. Usted tiene límites. No es cierto que el ciudadano puede reunirse y acometer un hecho de turba como ese. Bueno, quizás las intenciones y las luchas que ellos tienen, el interés de lograr solución a problemáticas sociales, se le va a caer por la forma en que protestan, en que exigen esos derechos. Nadie con sentido común, con dos dedo, dedos de frente, puede pensar que eso está bien, que eso está correcto, que irrumpan en cualquier institución pública, que lleguen como turba con violencia, porque eso es lo que van a recibir después, no se pueden quejar de que la policía le le, le, le dio que la bomba lacrimógena, no, no se pueden quejar porque si fue la forma de cómo quisieron entrar con violencia, sí mismo le reciben. Sabemos que también la policía a veces se excede, eso no es un secreto para nadie. Pero esa no es la forma de solicitar reunión, que les reciban ni nada. Creo que cometieron un gravísimo error el, cometí, el colectivo de organizaciones populares, el FLUD, y bueno, ahí vimos su vocero a Juan de Dios. Cometieron un gravísimo error. Pudo ser peor, pudo haber más herido. Mira, mira cómo es que entra, el que, el que dio las declaraciones. El que le dio los golpes a mira, mira, policía. Mira, mira, mira, mira. Ahí, Todo un luchador, mira Juan de Dios. La eh, una cosa es ir pacífico, y tengo la y tengo la información de que ellos ciertamente tenían una vigilia a la gobernación, y melaganariamente deciden entrar cambiaron para, para, el, ayuntamiento. para el ayuntamiento, por lo cual no existía ahí, porque estaban apostados los policías era en la gobernación. Pero, pero se había hablado también de que iban a hacer un piquete frente al ayuntamiento, ya desde la semana pasada, recuerda que el uh -huh. alcalde reaccionó y dijo que esos movimientos eran políticos meramente. Eh, bueno, desde ya, la semana ese, pasada, esa o sea, parte Había de, esa intención sí, también de Esa parte de, de si era político no, ya yo lo que me voy a circunscribir. ¿Político o todos? ¿eh? A la, al orden de lo que pasó sí, ayer, claro. de lo que ellos acometieron y causaron. Bueno, yo Porque creo. fíjate, está más que claro en ese video se puede hacer un ejercicio de identificación quienes tenían las. Las okay. primeras acciones se dan, de violencia aquí se dan Y repudio Repudiamos claro, total, Actos como total, este totalmente. Porque entonces el ejercicio democrático No tiene garantía en este país aquí se, se da, se aquí se dan Varias cosas Primero agresión física Que atentan contra la vida Mira esa pedrada que tira ese ahí Agresión física que atentan Directamente contra la vida Mira el que rompe la puerta El del suéter verde y gorra verde ese fue el que tiró las pedradas hacia la puerta donde estaba resguardado uno de los policías municipales que, por cierto, no tienen armas de fuego. ¿Qué culpa si hubiesen tienen los policías municipales? Si hubiesen tenido armas, eh, armas de fuego, otra cosa hubiesen sido, estuviésemos contando muertos bueno. y heridos. Bueno, ahí se da también desorden público. Ahí se da también destrucción de instituciones públicas. De los que son son asuntos de los, todos, bienes, de los bienes, y hay un atentado contra la vida en, en ese espacio. Por lo tanto, en vez de ser un grupo popular, se convirtió en un vandalismo popular, en un vandalismo popular cualquiera. Una alteración de esa manera y una forma de esa manera le quita todo el derecho aquel que está buscando supuestamente reclamar su derecho. Yo tengo en la historia del ayuntamiento un episodio de turba, y fue a raíz de la muerte de Trujillo, como queriendo eh, descargar en un momento el pueblo, todo lo que tenía atrapado o comprimido de rabia, de impotencia, en ERA de Trujillo, y se presentaron al ayuntamiento. Y hay una historia interesante, que el fenecido secretario del ayuntamiento, don Antonio, conservó y evitó que los registros municipales se perdieran y lo quemaran, porque el pueblo enartecido no entendía que hay cosas que no se tocan, que son parte del patrimonio propio del municipio, como eran los registros ciudadanos y las actas o libros de actas de las tantas decisiones que desde el año 1875 se han tomado en el cabildo de San Francisco de Macorís. Cosas como estas nos dicen que estamos desprovistos de objetivos y de personas con sentido, no solamente de sentido de lucha y democrático, sino de lucha con objetivos se dice, que no transgreda la institución ni la paz pública. Ahí se ha configurado todo cuanto se le puede indigar a una persona para ser sometido y condenado. Se pues, dice, Francis, que detrás de esa turba hay un grupo de enemigos de la actual administración. Y lamentablemente, haciendo ese tipo de acción, lo que hacen es que se hunden más. Tienen los, nom ¿tiene los nombres. Gentes que no han contribuido en nada a San Francisco bueno de decirlo. Macorís, al desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís son las que están auspiciando eso. Bueno decirlo. Creyéndose y, los santurrones y, para y que creyéndose la gente los sepa buenos. Quién es quién. Ahora existen todas las condiciones para usted exigir y buscar eh, los, los caminos. Ahí está libre acceso a la información. Ahí está la justicia dominicana. Tienen todo. Pueden exigir. A ese ayuntamiento se le han hecho de auditoría. Vaya y, y pídala. Haga todo lo que usted necesite hacer, pero hágalo de una forma ordenada. Y si tiene algo contra el Edil, vaya y sométalo también. Porque ahí está el Palacio de Justicia, ahí está la Fiscalía, vaya y sométalo, pero no se ponga a estar destruyendo lo que es un patrimonio público, Pierden, de todo. pierden toda la razón de la lucha, insisto, por esa hoy, forma, por esa metodología violenta, que no se parece nada a una actitud de humanos. Todo lo contrario, lo que parecen lamentablemente animales en ese comportamiento. Y no le quito culpa tampoco a la reacción. La policía es muy débil. Fue ¿Qué débil. es lo que vamos a hacer con la policía Miren, en este país? Hoy, ahí, ahí se ve como dos o tres nomás. Hoy la víctima es el ayuntamiento. Y no pudieron poner orden. Hoy la víctima es el ayuntamiento, la víctima es... La alcaldía. Hay una puerta rota, hay un aire eh, acondicionado roto, hay, hay, hay, eh, hay personas ¿qué heridas. ¿Qué tiene la culpa la policía municipal para entrar a golpe de la negligencia de la administración de eh, por parte del alcalde y los regidores? ¿Qué tiene Entonces, la culpa? No la tiene. Entonces, ¿por qué caerle encima a ellos? Creo que han perdido no se justifica. efectividad en la protesta y la próxima que indique este movimiento, que lo hagan en su casa, y no se le dé el permiso. Sería un, un reproche. No, pero y pueden, si pueden, lo hacen... ¿Pueden judicializar a algunos de ellos? Total, Totalmente. A todos. Sí, que Reyes Victoria, es decir, atención. Todo el que entró en la forma que entró y que fue protagonista de violencia, de destrucción a lo público, eso tiene que que ser sometido a la justicia para que haya un orden para que haya realmente y vuelvo y repito creo que quien les habla ha sabido darle en la diana muy duro al alcalde de San Francisco de Macorís, en mis planteamientos y a la alcaldía pero nunca he tenido que tomar palabras de irrespeto y mucho menos de violencia Qué difícil se nos hace a nosotros entender este libre juego de la democracia y de la política. Señores, así iniciamos con este día de Buenas, labor noticia. noticiosa, informativa y de análisis con esta triste acción de un movimiento que se estaba convirtiendo en un movimiento de representación. Una gran revolución.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 ¡Gracias! Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Sí, Detrás de sí, cámara otro programa. Otro programa, mira. Sí, donde hablamos de todos. Raquel, Por julio. lo menos le sacamos la, la cosa. Ciertamente que todos estos hechos que nos ocupan en la mañana y en el desarrollo del programa, tenemos que hacerlo, eh, enfrentarlo. Pero el día de ayer, 4 de julio. Independencia de Estados Unidos. Fue muy conmemorativo. Y Pero sobre todo recordarle a los trinitarios que un día como ayer, fue fusilado Francisco de Rosario 1861, Sánchez. En 1861 en el cementerio de San Juan. Un miembro prominente del grupo de los trinitarios. Quien al momento de entrar a la, a, a la república dijo palabras de Francisco del Rosario Sánchez. He tenido que entrar por Haití porque no, no podía hacerlo por mi tierra. Y si alguien pretendiese mancillar mi nombre, díganle que soy la bandera nacional. Y un día como ayer también murió Antonio Guzmán Fernández. Sí, hace lo dijimos 36 años. ayer también. Y hoy, un día como hoy, hace 59 años, entró los miembros del PRD aquí al país, trayendo Esperanza de Libertad, que con ellos trajeron ¿Y se han el, el eh? gobierno de Juan Bosch y también el Antonio Guzmán. Ahí entró Miolán, Silfa y Castillo por primera vez en el 51, en plena dictadura. A luchar por la democracia del Sí, país. aportaron bueno, mucho este partido sí. a la democracia dominicana, pero qué pena en la situación actual en que se encuentra. Eso sí. Ya es la verdad. música nos indica que está listo nuestro querido Vladimir Paula, que les damos buenos días y la bienvenida después de esta merecidísima vacación, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu programa. de, de Hermano, del bueno. alma. Hola, hola Raquel. Hola, hola, pero tú no te dejas ver en ¿Cómo vacaciones. Estás, Raquel? En la calle, hermano. Aquí llegamos. ¿Te fuiste de la provincia? Aquí estamos. <risa> Hicimos un recorrido, Raquel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Francis, presente, hermano. Hermano mío, ¿cómo estás? Qué placer. Bien, qué placer adiós las gracias. Qué placer verte e interactuar Igual. contigo, hermano. Y Fulvio, desesperado por escucharte, hermano. Fulvio, hermano del alma. Y también por unos chocolates que me dijeron que tú trajiste. Ay, ay, ay. <ríe> tranquilo, tranquilo. Agradecido de ustedes, de Dios. Eh, chocolate, no vamos a cambiar eso por canquilla. Me dicen, pon aquí una canquinita. Ah. Qué bueno, bendiciones para todos. Aquí estamos, nos reintegramos de nuevo en nuestro espacio. En nuestra casa, en de mañana, ¿verdad? Luego de esas merecidas vacaciones otorgadas por nuestra empresa. Ahí vamos. Miren, señores, rápidamente comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Realizan cadena humana pidiendo la renuncia del presidente en Nicaragua. Miles de nicaragüenses... Formaron una cadena humana para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y el cese de la violencia que deja más de 220 muertos en 75 días de protesta. Mientras que dirigentes denunciaron que sus casas fueron quemadas por las fuerzas del gobierno. Escuchemos. Sobre una lo que queremos realmente es un país libre Un país donde podamos gozar todos De una democracia que se perdió desde hace mucho tiempo Y necesitamos que el presidente se vaya Junto con su vicepresidenta Para volver a restaurar la democracia en este país bueno, señores, ahí está esta situación en Nicaragua eh? Simpatizantes del gobierno de Nicaragua Marchan en defensa de Ortega Mientras se realizaba la cadena humana, miles de personas marcharon para apoyar al presidente Daniel Ortega. Veamos. El pueblo de Managua está presente y que no vamos a aceptar imposiciones de un grupo de la burguesía, ni grupos políticos que no representan al pueblo. Nosotros estábamos como, uno grande, como un gran país centroamericano en desarrollo, en, to, en economía, en modernización, en todo lo mejor que podíamos haber tenido, lo teníamos hace dos meses y pico. Bueno, señores, ahí está. Miren, vamos al ámbito nacional. El presidente Danilo Medina afirma hay un nuevo brote de violencia en República Dominicana. Danilo admitió que hay un nuevo brote de violencia en este país y que hay que enfrentarlo de manera decidida. Escuchemos al primer mandatario. Adelante. Pero Hay de nuevo un brote de violencia que hay que enfrentarlo de manera decidida. Y las la, la fuerzas armadas. Hay gente que quiere manos duras. En un régimen de derecho y la justicia. Bueno, señores, ahí está. El mismo presidente lo admite, ¿eh? estamos feo a nivel de la violencia. Miren, el director de la Policía Nacional enviará agentes policiales a las calles, Ney Aldrin Bautista. Escuchemos. Lo hemos ido desarrollando ya desde anoche un plan de abordaje al raterismo, un plan de abordaje a esa delincuencia común con patrullas mixtas e intensificando esto en diferentes lugares que el, la mapificación del delito nos ubica. Tenemos un protocolo hecho que se está aplicando y todo el nuevo ingreso va por esa vía. Y número dos, le decía que no es posible que un policía aquí actúe ante una situación similar, completamente diferente a uno de Cotuí, a uno de Barahona, porque no hay un protocolo de actuación que se es, que hay que imponer para la realización de esto Y que esto se consigue Con reentrenamiento Bueno Miren ya vamos al ámbito local regional Vamos a ver lo que nos dice el padre Rogelio Sobre la religión En nuestro país Adelante La, la problemática es que la religión se ha convertido en un negocio Y al convertirse en un negocio Pues precisamente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 Tenga dos características fundamentales Que debe ser liberadora y transformadora Si no libera y transforma al ser humano Se convierte pues, precisamente en, en ados, adormecimiento de la conciencia de la gente Bueno la religión se ha convertido en un negocio según el padre Rogelio Miren apresan hombre acusado de robar a mano armada en una banca de lotería en esta ciudad Según la policía es Randy Manuel Santos Martínez Un ex policía eh, mírenlo ahí un ex-policía, mejor conocido como Randy O32, fue apresado por miembro de esa institución luego de ser acusado de robar cerca de 100 mil pesos en una banca de lotería en el sector Santa Luisa de esta ciudad. El detenido afirmó no es responsable del hecho que se le imputa. Escuchemos. Qué? Yo no he robado nada, mi amor. Entonces, Ellos me están acusando, pero tienen que buscarme prueba de que yo me metí a esa banca. ¿Dónde te atrapar? ¿Dónde te apresaron? En mi casa, adentro, de mi casa. Sin hoy identificáis Y sin hoy en de arresto, entraron a mi casa. ¿Eso no entiende que te acusan? No entiendo, mi no, amor, porque me están acusando de un, de un robo, varios robos, de. Me están acusando de, de un carro, vais a ¿Anteriormente tú habías estado detenido? Sí. Y estaban las declaraciones del ex policía. Randy Manuel Santos Martínez 32 Miren, el Ministerio Público recibe unos 30 casos de agresión de género diarios en la provincia de Duarte Así lo explica la, los coordinadores de violencia de género en esta provincia Vamos a escuchar a Gladys Germán Adelante En esta demarcación el, el, el auge de las denuncias es bastante amplio aquí oscila ya entre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 ...personas pues de flagrante delito que también nos llegan... Eh, ...muchas veces hasta ocho, hasta ocho personas detenidas nos llegan en un día. Bueno, miren el presidente Medina participa en la inauguración... ...de nueva línea de productos en Nestlé Dominicana, aquí en San Francisco. El mandatario participó de la inauguración de esta nueva línea de productos láteos... ...que implementará la empresa Nestlé Dominicana... Así que los ejecutivos agradecieron la presencia del mandatario dominicano y señalaron algunos de los aportes que hace la misma al país. Mientras que el ministro de Agricultura, el ingeniero agrónomo Omar Benítez, elogió la ampliación de Nestlé Dominicana, la cual asegura que aportará mucho al sector ganadero criollo. Ahí vemos la actividad llevada a cabo en la Nestlé Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís.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 al momento de su detención, los detenidos se trasladaban a bordo de la jipeta Toyota Runner color negro, la cual al ser registrada fue encontrada en su interior la placa 0-177 asignada al Ministerio de la Juventud. Además, se encontró un carnet de que identifica a Charlie Rincón Perroa como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de la Juventud. Ahí está, señores. Ahí están los detenidos. Miren y siguen la terminación de centro educativo en Castillo. Ahí vemos las imágenes deplorables totalmente. ¿eh? Así que vamos a escuchar. Adelante. Bueno, di que yo no sé qué es lo que ha pasado con esto porque el ingeniero dijeron di que, que el gobierno como que le dio un dinero y por eso no, no avanza. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esto? Fue en el 2012 que comenzaron. Aquí salen eh, culetas y cosas. Y esto es de aquí porque aquí nunca nunca se debe visto eso. Y mire cómo está. Eso está que da pena. cómo está esto aquí. Señores, miren, aplazan otra vez el conocimiento de recursos de amparo contra el ayuntamiento de Pimentel. Ahí vemos parte de los miembros, eh, vemos el juicio. Y vamos entonces a escuchar a Héctor Castellano. Vemos las imágenes, ¿verdad? De parte del, lo, del comité que ha llevado a cabo la lucha por allá en Pimentel. Vemos los abogados, la audiencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Esta audiencia, repito, que fue aplazada una vez más en el día de ayer. Miren, hombre, se entrega y denuncia plan de involucrarlo en ocupación de terrenos en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Gregorio López. Adelante. ...hay una persona pago por David Tavera... ...David Tavera es el, el encargado de la constructora Villarún eh, ...en el sector Mamatingó... ...quien tenían esa tierra en posesión... Eh, ...de manera ilegal... ...que es la parcela 740 del DC número 20... ...alegando que era la parcela 7 del DC 16... ...donde se fueron a los tribunales y pudimos demostrarle... ...con don César Trinidad a la cabeza que ellos no tenían la razón, nosotros sí la teníamos, donde hay 700, 800 familias viviendo. Eh, nunca ha, ha perdido la esperanza, la vida vera, de poder conseguir un desalojo en ese lugar, amañado, el cual no lo ha podido conseguir. De la única manera que él lo ha podido o tiene la esperanza, verdad, en poder conseguir ese desalojo, es eh, con unos tigres que tiene pago lo cual están ocupando uno terreno en la parte de arriba. Señores, ahí están las declaraciones del denunciante. Recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lack, 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua. Land. bendiciones hermano, bendiciones nordestanos, aquí estamos de nuevo, qué bueno, hermanos del alma, Raquel, Francis, Fulvio, qué bueno es verlo de nuevo, nos vemos mañana, bye bye, como no, muchísimas Igualmente gracias, para ti, gracias Vladimir por este importante bloque de noticias, pero que no me vengan Hacia a hablar, falta cosas, hablar que me traigan mi canquiña claro. que no no, que no ya, me, que traigan. no me no, no, que no me mare. ¡Ah, que no te marees! <risa> ¡Ay, ay, ay! qué Unas informaciones... Fíjense ustedes, cómo el país... Hay una degradación enorme. Individuos que han tenido la oportunidad de ocupar puestos públicos razón tienen si están afuera, porque fíjense a qué se dedica. Y no es la primera vez que está involucrado en hechos delictivos. Y... Y Asaltar es, un camión, no sé qué es lo que contenía, porque de, eh, debimos de tener la información de que ese camión llevaba una carga. La imagen se ve, ve comestible. Se ve una carga. Es ministro de juventud. Se, y Se ven unas cajas de pasta. Sí. Y entre otros comestibles ex, ex, claro. Es un ex-viceministro. Uh -huh. Pero también la juventud en Montecristi está en otro caso también. Fuerte. Bueno, uh -huh. ese pude ver la parte, el que tú te refieres, de la... Esa es actualmente, actualmente, está suspendida a raíz del escándalo por un desfalco en combustible. Al parecer hay un asunto ahí que la mujer declara de que le, le, el gobernador o no sé alguien del gober, de autoridad le ha cargado... Y tú sabes que tú una, no puedes ir conmigo un gancho por, porque, ella, porque yo no tengo hijos porque tú tienes la culpa. Hay algo ahí que sí, hay que ventilar Mira sí. Mire, ahí está la, ahí la carga. Sí. Y estos individuos, estos, de, estos delincuentes, que aunque se presume su inocencia, tienen ya una cola. Porque trascendió bueno, de. Lo que pero han sido robarse sometidos. un camión tan grande. Bueno, sí, Francis sí. se refiere a Charles Journal-Trincón sí. Berroa, que fue ex viceministro administrativo y financiero del Ministerio de la Juventud, y a Henry Antonio Santos Sanción, ambos de Santo Domingo, que se le está acusando de esta carga de manera ilegal y fue encontrada en el día de ayer. Miércoles en Salcedo, mientras transitaban por el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, la eh, mayoría, una carga que había sido reportada como sí. robada. Es penosa. Sí. ¿Qué sí. bendito mensaje le están mandando a la juventud? Y la dominicana. mayoría de estos vehículos tienen GPS. Sí, gracias a Dios. Y le dan seguimiento. Le dan seguimiento y lo Donde quiera, donde quiera. Entonces, eh, si esos son los jóvenes que están haciendo eso, ¿entonces los que están más viejos en los ministerios eh, son mejores que, que los jóvenes? Bueno, bueno eh, resulta que precisamente mensaje es este que mensaje mande. es el que nosotros tenemos que saber decodificar y mandarle un mensaje de que no, esa no es la vía, usted tiene todas las oportunidades y fíjate una cosa, este país ha avanzado mucho en la educación superior y en las oportunidades, no podemos negarlo, duda, y bien. aquí el que trabaja y es centrado con honestidad, poco o mucho eh, vive. A mí y me, hay una parte, a, mí, a mí me dice también que el gobierno está podrido por muchos lugares. Obviamente, por, porque... Por la fíjate impunidad, algo, por estar tapando tantas fíjate cosas. Fíjate algo, este estado que vivimos, yo lo he calificado de que el gobierno es un gobierno que ha permitido, es un permisivo a cambio de sostener un alto porcentaje de popularidad en medios de comunicación como lo han manejado. La permisibilidad desde el Estado es lo que ha permitido que se incremente y se posicionen en sectores de la población desaprensivos, como ha permitido también las Oportunidades que han tenido funcionarios para manipular desde su posición y enriquecerse. Bueno, en Eso el, es una realidad. Este aquí caso, nadie cumple, aquí nadie es castigado. ¿Y qué mensaje le estamos mandando a los otros, los que están cogiendo abajo? En este caso se supone que hay un, va a haber una sanción. El camión había sido, la patana había sido reportada robada el martes. Y ayer miércoles la encuentran, la atrapan en la cuesta, como le dicen, en Salcedo de Fello Guzmán, en la zona alta, la zona montañosa. ¿Y dónde entonces iban esos tigres, Están. ¿cómo? Detenido en este sentido, están detenidos. Uno supone que habrá sanción, eso es lo lógico que ocurra. Bueno, en otro orden, señores, el, el tema de la violencia intrafamiliar sigue en aumento acá en República Dominicana. San Francisco de Macorís, ustedes escucharon ahí en voces de la representante que habló que al menos reciben diario 30 casos involucrados en violencia intrafamiliar ¿Mucho? y que en un día pudieran apresar, dice ella ocho personas, detienen a ocho personas por algunos, reciben 30 casos, no todos son de las mismas índole, por supuesto, la violencia se manifiesta de diferentes formas y se vuelve un ciclo, violencia verbal, física, económica, sexual, patrimonial, la negligencia de no cubrir los, los gastos económicos de nuestros hijos, es violencia también. Entonces, la ley contempla, la 2497, todos los mecanismos y las formas y las multas y sanciones a cada uno de estos episodios, entonces 30 casos en un día recibir es mucho, es alarmante es alarmante hay que ver sí. que esa jurisdicción si recibe casos de hermanas Mirabal o si solo son exclusivos de San Francisco de Macorís, como quiera que sea son muchos. mira resaltar la importancia de esta unidad que con la visión y hay que reconocerlo a Rey y Victorio que fue el propulsor de esta unidad y quien les habla tuvo a bien de motivarla en sala capitular para que existiera del fondo del 4%, que es un fondo concursable para fines de educación y género, se pudiera rentar ese local y operar esa unidad que solamente existía en Santo Domingo. Y en Santiago. Salcedo fue utilizado como modelo, el Centro de Atención a Víctimas sí. de Violencia. ya no se llama unidad, sino centro, fue de los primeros. Qué bueno que se dan datos estadísticos porque nos plantea que tenemos cómo abordar el problema. Sí. Esa es la importancia que tiene esto. Cómo abordar el problema. Y a todos nos conviene, cuando yo pido inteligencia emocional, que Dios nos dote de inteligencia emocional. Es que todos en un momento tenemos esa... Eh, la sangre, como dicen, se sube. Bueno, y por otra... la forma que uno lo aborde es como debemos sí. de dirigir nuestra sí, vida. Hubiese sido bueno escuchar los tipos de casos que reciben, sí. que uno supone por, por los autos. ¿Qué violencia? Que no, no, pero de la forma, por ejemplo, el, el no pago de la manutención de ah, los niños que es una de las más... Eh, pero ahí no va, ese, las, ahí no va ese tema. Es de y agresión. Otro, es de agresión nada más. Bueno, por otra parte, señores, el presidente Danilo Medina dice que hay un brote de violencia. Por fin, por fin habló, habló, y lo habló de una manera, diría yo, y respetando también al pueblo, sí, claro. porque él debe de, re, re, de referirse al pueblo, dirigirse al pueblo de una manera eh, diferente. Y si sí, en sus años que él tiene gobernando van más de 12 mil jóvenes muertos por actos de violencia, el 90% de ellos pertenecen a los ninis que ni trabajan ni estudian. Y su gobierno y los gobiernos pasados, estoy hablando de todos, no han hecho política de atención, de inversión a esos sectores tan vulnerables para poder dar soluciones reales a esto que nos está a nosotros arropando. Y, y habla de brote, como si fuera algo que pasó esporádicamente en una semana, un brotecito. Y por esto saca a la policía, a la guardia mixta, que es yo que esto, que el otro... Que ya van 11 veces que lo hacen en 6 años. Qué ah, pena, no, no qué pena, veces. que la única, 18, ocasión, 18. la única ocasión que le ofrece vale, dos ya. palabras y no es, también para, es para también tomarnos el pelo. Porque contacto. cómo es posible que el presidente, por eso fue que yo dije el lunes que no ha tenido el gobierno ni el presidente, la más mínima eh, intención de reconocer con humildad que se le ha ido de la mano pero todavía Mant lo sigue disfrazando Manten la, la idea, tenemos un contacto, buenos días buenos días hola, hola, ¿qué tal? se nos fue, vuelvo a intentarlo muy importante decía que el presidente en la forma que lo aborda el tema y luego vimos al jefe del director de la policía también abordarlo, reconociendo pero lo abordan como si aquí es un problema que se concentra ahora porque ya él y su gobierno lo tenía controlado. Bueno, y le subió. Ney, Ney un bro, el director de la policía se ha dado cuenta ahora que ya no es percepción la violencia, que es una realidad y que hay que enfrentarlo y otra vez vuelven operativos mixtos, como están viendo en uh -huh. pantalla, la guardia y la Policía Nacional a requisar vehículos, a buscar perfiles contacto. de delincuencia. Vamos a, eh, a recibirlo, buenos días. Buenos, buenos días. días. Sí. Sí. Buen, bien día, día, usted, buen día, buen día, ¿Cómo Carlos? estás, Juan Carlos? Bueno, para Igual comienes. para ti, amigo. Gracias. Mira, yo creo, que esa es mi opinión personal. Yo creo que, que eso no resuelve la delincuencia. Carana. No suele los generales que se reúnen todos y que junto con los ministerios públicos hagan un trabajo. Entonces, la policía hace su trabajo y el ministerio público lo resuelve. Ah, ¿por qué no hay porque no aprueba, porque no es que. Pues cuando se robaron, ¿usted se, se, se recuerda eh, la piedra salada que se robaron en, en, en, en Santiago, en, en La Vega? que le echaron, qué sé cuántos años, por una pierna cara? Y un señor por una mano de Guinea o plátano, ah. hace pocos días. Exactamente. estaban en las redes. Yo creo que lo único que tiene que eh, fortalecerse, cada uno de ellos. Y, y en los sitios que estén, entonces, le bajar un poco la porque eso es fácil. Ellos saben dónde están los delincuentes, ellos lo conocen. Muchísimas gracias que tengan. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Mira, en el día de ayer, tuve la oportunidad de visitar eh, con el tema este del ayuntamiento y los regidores, visitar la policía y pude saludar a nuestro amigo Horizon Olivense, general, quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos y la seguridad ciudadana en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región del Nordeste. Y le pude plantear como sugerencia respecto a las noches que el DGC no trabaja, que se pueda establecer un patrullaje con DGC y quizá algún miembro de la policía para organizar el tránsito y los parqueos en lugares críticos como la Avenida Libertad y los lugares de expendio de bebida que se paran como, como pueden. Hay otra llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, Julio ¿usted? Francis. Buenos días, buenos días. Hola, Raquel, buenos días. Hola, hola, Juan Bosch. Con, con nuestra sí. participación. Sí, adelante. Volvamos pues más atrás de los temas de, de contenidos que ustedes magistralmente manejan, pero nosotros no nos podemos quedar callados ante la situación imperante de San Francisco de macorís específicamente en el ayuntamiento. En otras ocasiones que... Se han destruido cosas, en otras gestiones también se destruyeron tarros, históricos, puertas, se tiroteó el ayuntamiento. Es la misma posición de nosotros ahora. Un edificio estatal, un edificio municipal y más uno tan hermoso como el de nosotros, que tenemos ese privilegio, no puede ser tratado de esa manera. Aún así, nosotros queremos expresar públicamente que solamente hay un, re un responsable de esa situación. Y hay que decirlo de manera objetiva. Alegría tiene más de dos años y ha podido evitar esa situación porque tomando un préstamo en, en el banco como se lo han propuesto a los regidores, ese dinero no lo vas a pagar él. Y fíjate algo, cualquier persona que ha dejado su vida en una institución y que tenga dos años sin sus prestaciones para comprar medicina, alimentos, es poco lo que pueda hacer. Pero también nosotros queremos expresar que el comportamiento sí, sí, de la policía, el comportamiento de la misma fiscalía, que tengo esa primicia para ustedes, que ahí en medio de los disturbios se mandó a prestar gente con fiscales, más sin embargo me llama poderosamente la atención que ese movimiento judicial no se ha dado para investigar los audios de soborno y corrupción que nos avergüenzan a nivel nacional y mundial acá en San Francisco de Macorís buenos días y que Dios los siga bendiciendo bueno, muchas, gracias. muchas gracias quiero aportar antes de uh -huh. que nos vayamos lo que pasó en Nestlé ayer 10 millones de dólares en inversiones en nueva maquinaria para dar eh, productos en envases flexibles, flexiplas UHF y Nestlé le está comprando actualmente a los productores nacionales en leche cerca de mil millones de pesos al año lo que hay es Seguir contribuyendo y seguir protegiendo. Nestlé ya tiene 102 años aquí. Así es, lo Francisco celebró en Macorizan. grande, los 100 lo celebró Excelente, en grande. Excelente, buena, en buena hora la compañía Nestlé, Franco Macorís. Decirle a Rafael Díaz, Juan Bosch, que ese tema lo abordamos desde el principio del programa, alrededor de una media hora. Sí. Por eso no, no comentamos más, pero que sí lo abordamos. Bueno, y, nos vamos... y sobre todo que a pesar de que existen múltiples pro problemas en el ayuntamiento de los cuales debemos criticar y reclamar en la forma que lo hicieron no sé es reprochable totalmente y inaceptable así es tenemos unos no somos una selva. correcto tenemos mensajes de WhatsApp José Reynoso desde Nueva York nos manda un video Vamos a ver en lo adelante, José. Eh, yo le he enviado esta imagen que está corriendo en las redes sociales sobre la justificación de por qué llevar un celular grabando o una cámara grabando en momento de que te acerca o te detiene una patrulla de la policía. Si te pregunta por qué estás grabando, respóndele, porque tienes derecho legal de observar y documentar la actividad. Estoy en vía pública y usted es un servidor o servidora pública o pública. Estoy creando una referencia objetiva para todas las partes involucradas. ...estoy a distancia razonable y no interfiero con su trabajo o investigación... ...y finalmente, si usted oficial no está haciendo nada malo... ...no tiene por qué ocultarse... ...eso, esa red, la red de Estudiantil Dominicana está promoviendo esa campaña... ...para hacer conciencia, dejar evidencia del momento en que le detiene una patrulla... ...Rafael Antonio Rosario, del sector Hermanas Mirabal, nos manda esta foto... ...quiere que le feliciten a su hijo... Se llama Yehudi José, estuvo fiesta de cumpleaños en el día de ayer, así que para Jeudy felicidades, bendiciones. América nos escribe, nos da los buenos días, nos manda una postal, buenos días y bendiciones para usted también, América, desde el municipio Castillo. Miriam Cordero desde Hostos, también nos manda una postal de buenos días, gracias Miriam. Altagracia de la avenida Caonabo, bienvenido, Vladi, te extrañamos, ahí está. Bueno. Alta gracia Miledis mmm, desde Tenares Nos manda una postal de bendición Y le da la bienvenida también a Vladimir Que hacía falta y nos manda bendiciones a todos Gracias Miledis El número que termina 8813 Buenos días, hermosos comunicadores Felicidades gracias. por su hermoso programa Bendiciones, gracias Gracias a esa persona que nos escribe Wendy desde la Piña del Jaya También manda una postal Y nos manda bendiciones Y dice que Blady, que está feliz porque Blady está de nuevo que dices, eh, porque si en él, él no tiene sazón esas noticias. <risa> ¡Ay, sí. Dios mío! Bueno, ahí está la opinión de Wendy. Cerramos con Cristian del Sector Hermanas Mirabal, que manda un vídeo que vamos a ver en lo adelante. Muchas gracias, Cristian, por estar en sintonía a todos. Nos vamos a una breve pausa en el Café Caliente. Estará con nosotros Raúl Monegro, bolsero del Falpo. No se pierda la entrevista. Quédese con nosotros.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 Eleanor! <laughs>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 Al haber asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Yasmín Valerio, desde el Salcedo, nos manda una foto de una postal de buenos días. Bendiciones para ti, Yasmín. Bueno, señores, hay que aplaudir acciones importantes, como por ejemplo. Estos esposos, Amelia Vega y su esposo, Carl Radford, eh, ellos donaron a la República Dominicana, justo a la comunidad de Puerto, Puerto Plata, Plata, fue afectado eh, por la... Tormenta. Donaron a 13 familias las 13 viviendas. Enhorabuena, eso ocurrió el 29 de junio, la entrega de esto. A través de la Fundación Sur Futuro, eh, donaron esas 13 viviendas. Interesante, recordamos a Amelia Vega. Miss Universo en el 2003 y bueno, y tienen con el, su esposo ba Baquebol, muy destacado, Hans Roford se solidarizaron con ellos y tienen qué bastantes bien. recursos económicos y qué bueno, ponernos a disposición claro. y mostrar ese amor hacia los demás enhorabuena, hay que aplaudir estas acciones de los eh. artistas y de los que Dios les ha bendecido con, con esta riqueza económica así es, yo aplaudo eh. y motivar a otros que como Hortford, uh -huh. así que se llama, uh -huh. y uh -huh. Amelia, uh -huh. eh, brillan en el deporte y que tienen contratos millonarios, uh -huh. que pudieran ellos también hacer una labor en su país, en sus comunidades, o en alguna necesidad que tenga la sociedad, porque el que... Casi todos tienen fundaciones para aportan. asuntos sociales sí. y aportan, porque esto también les reduce la cantidad de impuestos que Por supuesto, es una estrategia interesante, pero eh, como quiera que sea esto Pero lo bueno esto es cuando amor, lo hacen así de amor, de desinteresadamente, siendo sí. solidario. Y esa zona de Puerto Plata, a raíz del ciclón María, fue muy, muy, muy afectada. Muy afectada. Eh, bueno, y, y ellos han recibido la bendición de esperar mm. un nuevo bebé. Sí, eh, así sí, es que sí. está esperando. Eh, Amelia, ahí está, miren ahí en pantalla, una belleza, sí, una verdad. Bueno, ellos hacen una pareja fenomenal los sí, dos. Sí, sí. Y, y está y, esperando nuevos. Y se vivir. ve que se aman mucho. Hola, uh -huh. y mantengan siempre esa unidad. Por otra parte, decirle que el partido PRM, antes de ayer, designó los secretarios y algunas direcciones a nivel nacional de Línea Ascensión, que era como secretario de la organización. Salvador Ramos queda como secretario electoral, y Rafael Santos, Secretario Nacional de Educación, y también en la Secretaría Nacional de, Educación, de Comunicación, Elizabeth Mateo, y Eduardo Sanlo Batón, Secretario Nacional de Finanzas. No voy a leer más porque son varias secretarías, pero la mayoría son gente jóvenes, gente con mucho talento, lo que el pueblo espera mucho de ellos. Esperamos que estas nuevas designaciones sean fructíferas dentro del organigrama de dirección eh, renovado que tiene el PRM eh, para brindarle al país una nueva eh, forma de hacer política. Bueno, ¿tiene alguna recomendación? Sí, recomendarle que si usted quiere cuidar sus ojos y también verse bien, óptica máxima visión, ahí es solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a su contorno facial y le hacen verse elegante, pero también le cuidan sus ojos, porque ahí están los mejores profesionales, ahí están los mejores equipos para brindarle máximas atenciones y resultados a su problemática de visión. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, supermercado Almanza, le recuerda que ya no tiene que salir de la Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Un supermercado por departamento, repleto de mercancía y ahora en esta temporada que usted va a requerir eh, protectores solares, sillas, playera, todo lo que usted busca para... El regalo el de papá... El regalo ah, de papá, gracias por sí, sí. Ay, Raquel, gracias no, Yo que, soy la única que gracias, me acuerdo gracias, Yo creo que bueno, en el es, país entero No veo, hay ningún anuncio papá no, no, Papá, papá, papá Pues Supermercado Almanzar <risas> sí le tiene preparado Esos regalos de papá Lo que usted busca en un mismo lugar Supermercado Almanzar, aceptamos tarjeta Solidaridad en la calle Principal 34 a las Guaranas Tan nuestro como las Guaranas Supermercado Almanzar bueno, en el WhatsApp nos siguen escribiendo nuestros amables televidentes, el número que termina es 7031, dice sí, dice Danilo que hay un nuevo brote de delincuencia, pero yo pregunto, ¿cuándo usted ha curado ese brote? Y ahora por vez número ¿Hay 10... Hay centro de vacunación para ese brote. Dice él, y ahora por vez número 10, es más, amigo, son como 18, ves 18 que mandan la patrulla mixta, entre muchos otros inventos que no han funcionado para nada, solo perdiendo tiempo en vez de modificar la institución policial que tanta falta hace en la nación para controlar y evitar los delitos. Si continuamos al ritmo que vamos, en este ámbito negativo tendremos muchas situaciones aquí e internacionalmente. Nos escribe también Manolo Geraldino, buenos días, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís se jodió porque tiene un alcalde artane artanero, orgulloso, prepotente, incapacitado para administrarlo, dice Manolo Geraldino. Nos escribe Odalis de acá de San Francisco de Macorís. buenos días para ustedes, es verdad Francia, y habla muy poco más del tránsito de noche, en la Duarte con libertad no se puede pasar y otros, que hable un poquito más. Sí. Juan Carlos desde Zenobi nos saluda nueva vez por aquí. Juana del Ensanche Duarte nos manda una postal de buenos días. Gracias a todos por escribirnos. Tiempo de Francis Rodríguez. Vámonos bueno. con una reflexión como acostumbra nuestro hermano Francis Rodríguez entregarnos cada día. De mañana. Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes.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 Eso, vamos a llevarnos a todos, pero que hay una máquina de depurar y a cada persona que llegue al cuartel a diferentes horas que los lleven detenidos. No como a mí, que me llevan de la bienvenida, que salía a llevar el hijo mío. El comandante me pide, me pide documentos, yo lo no caigo por toda una esquina de la casa, que ando en ropa hasta Soal y nos lleva preso.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 entre los pechos y me dijo: el motor tuyo va para la MEI. Y allá se montó en la MEI. Si ellos quieren hacer una compañía de motores legales, el mismo legal, yo tengo mi matrícula y mi pago donde saqué mi motor y que está pago. Pues mire, tengo dos, te, perdón, tengo dos multas que no la pagado porque me encuentro que me la ha puesto sin razón. ...porque yo soy un ciudadano... ...entonces yo quiero ir con sí. usted a eso... Correcto. un autor que llegue a la policía... ...no lo pueden estar y mandar un papel... ...para uno sin un centavo... ...tener que hacer líos para pagar impuestos ilegales... ...y Bien. yo tengo muchas cosas de hablar... ...de políticas nacionales. ...yo soy un canchanchan aquí en San Francisco Macorís ...que Fulvio me conoce... ...que yo sumo... Bien. ...en cualquier sitio que yo me averé... <risa> ...pues mire, vamos a hacer lo siguiente...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 Gracias, hermano Francis, por tu reflexión en estos temas importantes. En el WhatsApp nos escribe el PIDIA de la urbanización Brugal. ¿Tú la conoces, la urbanización? Sí. nuestra. Urbanización. La urbanización Brugal nos saluda y dice que le hacía falta a Vladi. Elizabeth de los Rieles, Bueno, Vamos, mucha gente. Tú ves, Vladi puede ah, estar tranquilo. No es Ahora, maravilla. Robinson hizo un trabajo también. Claro. Sepan que lo hizo muy bien. Y que agradecemos que nos acompañaran en estos tiempos Así es. de ausencia de Vladi. Que dentro de sus labores de corresponsal nuestro en las calles y en donde está la noticia, bien lo hizo desde acá, desde la planta, compartiendo las noticias cada mañana. Así es. Elizabeth de Los Rieles dice, buenos días, hoy quiero advertir a toda la a población de no entrar a estudiar en una, la Universidad Guapa en Santiago. Ya pasó? que estoy cursando una maestría y el maestro me publicó una nota en 60 y cuando fui ayer a reclamarle, llevé todos mis documentos que trabajé y las tareas que envié me dice que fue un error de él, pero que cuando se publica algo ya el maestro no la puede cambiar porque él queda mal ante la universidad. ¿Y dónde está el humanismo? Pregunta Elizabeth y uno de los trabajos o trabajadores de allá, dice ella mismo, aquí no se puede hacer maestría porque ellos están quemando estudiantes para que la cojan en especial, la cual cuesta 15 mil pesos. Es una denuncia muy grave que hay que investigar un poco más también. Gracias por usar este medio. Dice Lourdes, de los Eso maestros, nos manda el mensaje bíblico del de, libro de Jeremías, capítulo 33, versos del 23 al 26. Gracias, Lourdes. Yo le he mandado esta foto, me acaban de mandar un reportero, eh, ahora mismo esta información que quiero compartir. Vamos a ver la imagen de un segundo aquí, ahí está en pantalla de Julio Andrés García Castillo, esto ocurrió a Puerto Plata, él es el ex síndico de la ciudad de Don, eh, Don, Julio, eh, Don Julio Andrés García, el nombre ahí están viendo en pantalla su cédula pues él se lanzó del segundo nivel de su residencia a primeras horas de la mañana de hoy Aún está con vida, ha sido trasladado de manera de urgencia al centro de salud y está en un estado delicado. Ajá. En los últimos días se ha estado padeciendo ciertos trastornos producto de una enfermedad que padece. Además señalan el reportero Paulino José Domínguez que a principio de semana el ex síndico o alcalde habría sufrido un ataque de ira por lo que agredió a su esposa y a varios agentes de, la or de orden de la ciudad fue detenido y enviado al hospital para recibir atenciones y ya hoy entonces intentó suicidarse. Penoso. Bueno. Ayer hablábamos del tema del suicidio con el caso del fotorreportero de Salcedo y la otra jovencita también que se presentó en el bloque de noticias. Viene una posible víctima más. Por suerte está vivo, está en cuidados intensivos, pero este tema sigue en aumento. Es preocupante. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes.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 The <laughs>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 Muchas y vamos saludos, a bienestar. seguirle dando eh, vibras buenas a los científicos que determinen si realmente el café tiene las fórmulas de la eterna juventud mm. para yo tomar café. Claro. Yo no sé si la tiene, yo sé que me encanta. Bueno, una, un tema brevemente, un comentario que eh, ha llamado mucho la atención. Antes una llamada, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días, Buenos días jóvenes. Que la Buenos días. La Gracias por lo de joven. Salud. Sí. <risa> que <le vuelven risa> la Está bien, doctor, sí. cómo no. Gracias. Yeah. Eh, Fíjense, yo nunca he podido comerme un, un chicharrón sin matar el puerco, como aquí se quiere en este país. Que las cosas sí. se arreglen, pero que la leyes no se apliquen. Y cuando se aplican, entonces la cosa está mala. Ustedes, como llamó a ese señor del motor, que dijo que no iba a pagar multa, que le ha puesto. Eso es lo que estamos criando nosotros, ya vienen los hijos. Es una patria de padres padre rebeldes. Esos botazos que me daban a mí antes, yo tengo sesenta y tantos años. Eso me sirvieron a mí para yo tener lo que tengo hoy. Eso me sirvieron a mí. Y no quiero volver a ese pasado. Pero si tuviera que nacer, nacer ahí otra vez por lo que yo estoy viendo, y preocupado por mis hijos, los nietos y la juventud que está viviendo este país en este momento. ¿Por qué le digo eso? Porque es que, hermano, cuando usted ve que un, un señor, un padre de familia, va con dos muchachitos pequeños, un motor, y se ven rojos, Hermano, eso es lo que le está enseñando a esos muchachos, Francis, Hugo, sí. y Raquel. No es, el, no es el presidente que esté de turno, no son la policía, hmm. es nosotros que, que es una sociedad. Totalmente muchacho, de acuerdo. Los muchachos de hoy ya son sagrados, son vacas sagradas, ya no se pueden tocar porque usted tiene que negociar con ellos que lleguen a las 2 de la mañana en vez de que le lleguen a las 3, porque es lo que estamos formando. ¿Cuándo vamos a partir? de que los niños es que hay que educarlos pequeños para que después de grandes no haya que matárselo en la calle a la gente. Sí. Señores, vamos a preocuparnos por lo que tenemos, es una parcial de reverde de violadores que andan en la calle violando todo. Muchísimas gracias. Gracias a gracias doctor. Doctor. gracias doctor. Como bueno, usted. siempre, es muy de interesante. De hecho, en mi, en mi comentario de pánico, advierto es a la sociedad que debemos poner nuestro grano de arena. Así es. Bueno, en fundamentalmente la responsabilidad debe comenzar por el hogar. Hogares disfuncionales, ausencia hogar. de padres, muchachos que se crían solos y deciden solos y se unen a personas que no les conviene y, la, y lo enrolan a la, al mundo de bajo de la delincuencia. En vez de enrolarlo, ven, vamos a hacer un trabajo para que aprenda una, una labor y te puedas insertar luego, posteriormente, solo a la sociedad y a producir para sostenibilidad tuyo y de tu familia, porque no es cierto que tú estás condenado a vivir mal. Eso es falso. No, no dicho tampoco creer. Eso que la pobreza te justifique para tu no, delinquir. No, para También eso es falso. Totalmente falso. Es así falso. es Un problema muy con muchas aristas y profundo. El comentario que antes de entrar la llamada que quiero hacer en torno a un conflicto que se ha generado ya hace un tiempo en el municipio de Tenares por una casa... Eh, que según la Jaime David pertenece al ayuntamiento, pero según otro, eh, los propietarios ha mostrado su documentación y dice que le pertenece, o sea que tiene dueña la casa. Vamos a ver la foto que le mandé, eh, Jorge Luis, por favor, nos pones en el WhatsApp, la foto que te acabo de mandar de esta casita, donde está funcionando un centro de atención a la diversidad. Vamos, eh, ahí está la primera. Okay, esas son fotos de ayer, mientras existía el conflicto, no dejaban entrar a las personas. Ya hoy amaneció esta casa donde dice Jaime David que vándalos destruyeron las paredes y miren, rompieron y la están destruyendo. ¿Qué pasa con esta casa? Jaime Jaime David, ex vicepresidente de la república, ha sido propulsor de políticas públicas de beneficio de la población de hermanas Mirabal, con proyectos importantísimos. Este es uno, centro de atención a la diversidad. Recibe niños y niñas con diferentes problemáticas para el aprendizaje y demás. Entonces le dan seguimiento psicológico, eh, educativo, les sirve de espacio para que puedan encontrar ahí soluciones a esas dificultades y puedan ser inclu incluidos en el sistema normal, como así lo estipula la ley de educación. No hay que discriminar a los niños diversos, sino incluirlo en el sistema. Pero en estas casitas le dan atención, importantísimo. Eso nadie le quita la esencia, de, el sentido de la existencia de esas casas que están en Villa Tapia, en Salcedo y ahora en Tenares. Se pregunta Jaime David, ¿cómo es posible...? que un terreno del ayuntamiento que le fue arrendado a la señora Ramona Acosta mediante contrato 474 del año 95, ahora aparece con título privado a nombre de su hijo Rafael Cruz. Pregunta Jaime David, ¿quiénes fueron los abogados que hicieron ese trabajo mágico? Ahora, para sacar la Escuela de Apoyo a la Diversidad del Solar de Tenares, se alega violación de derechos. Y ahí están las imágenes que él nos ha mandado que ha ocurrido eh, en, de ayer hacia hoy ha ocurrido ese ese acto de vandalismo por irrumpir y romper de esa forma. Bueno, Pero también Pregunta hay que ver la que se otra hace, cara. Que se hace Jaime David. Uh -huh. Pero fíjate una cosa: que ver la otra cara, derecho de el, propiedad. El, el ayuntamiento, en principio, se presume que todo el territorio uh -huh. de la República del, del, del Estado Dominicano, todo el territorio del país. En la subdivisión y en la forma que se ha transformado el régimen inmobiliario nacional, los ayuntamientos, como se le describe en un territorio, se presume que es el propietario de todo el territorio, con excepción, que en el momento que se forme ese municipio ya habían títulos y eso se respeta. Por eso Totalmente, es que ves, eso hay que respetar. Por eso es que tú ves que hay contratos de arrendamiento otorgados por el ayuntamiento uh -huh. para darle significación de, de, de uso y también... De, de entrada al municipio como un patrimonio, pero qué resulta, lo interesante que dice Jaime David, porque está en una parte que es, estoy de acuerdo con él y en otra no, uh -huh. la primera es que se advierte que si teniendo un contrato de arrendamiento ha debido de comprarle al ayuntamiento no tener un traspaso puro y simple y tener una propiedad pura y simple. Pero el que alega dueño de esto, señor Pero, Cruz, tiene la documentación. Y de si propiedad? tiene la documentación y por lo que refleja Conflicto. la ley inmobiliaria desde de la 41, desde la, de, de, de la 52, 41, 51, 42, después de un año ya es propiedad de él. ¿Cómo pudo haber una audiencia de saneamiento y donde el municipio no participó? Y simplemente no se opuso nadie uh -huh. Este era el que lo ocupaba Y actuó como dueño Y tiene su título Ahí hay está que, la otra parte Sí, lo que hay que ver entonces Bueno, que por tratar de la negligencia Solucionar está en una, una, una problemática Violentemos derechos de otros sí. Eso no se debe Y que busquen una solución armoniosa, pacífica Hay otros debe lugares aceptarlo. Que puedes rentar que se puede rentar Para el centro de atención a la diversidad o La casa, el, el que le da este seguimiento a estos niños pueden buscar otro centro yo creo que se le ha hecho demasiado escándalo al tema y deben buscar una salida armoniosa yo creo, es lo correcto no sé eh, ¿qué, en qué va a parar todos los días allá en los medios y en las redes sociales hablando del de tema, si bien es cierto que la justificación de y la existencia de esta casa es importantísimo ojalá haya muchísimo más en todos los municipios del país para dar atención a los niños que tienen algún tipo de problemática, pero no podemos irrumpir en una que ya tiene derecho de propiedad. Claro, si tiene derecho de propiedad hay que respetar eso, eso es Estado de Derecho así andamos. Se debe de respetar. Bueno, los bueno. jueves tenemos diagnóstico ¿Sí? social con la doctora Andrea Manjarres, pero antes nos vamos a una breve pausa. Retornamos de una vez.